Hola amigos, recuerden que esta presentación corresponde a un nivel de español avanzado. Esta es nuestra clase número 16 acerca del uso del subjuntivo en español. En esta clase número 16 te traigo...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 de las formas del verbo en el imperfecto del subjuntivo. Algunas oraciones que exigen el imperfecto del subjuntivo. Muy bien, aquí tenemos en las cláusulas subordinadas, la primera cláusula o la cláusula principal la vamos a tener en el modo indicativo y podemos usar diferentes tiempos que vamos a estudiar ahora. Luego tengo la conjunción que... Y la segunda cláusula o la cláusula subordinada va a estar en subjuntivo. Especialmente vamos a estar usando el imperfecto del subjuntivo. Muy bien, en la primera oración nos dice, la maestra nos pidió que hiciéramos silencio en clase. La maestra nos pidió que hiciéramos silencio en clase. La primera cláusula está en pretérito y la segunda cláusula o la cláusula subordinada va a estar en el imperfecto del subjuntivo. Segundo, yo no estaba muy seguro de que tú supieras la respuesta correcta. Yo no estaba muy seguro de que tú supieras la respuesta correcta. La primera cláusula está en el imperfecto del indicativo. Y la segunda cláusula va a estar en el imperfecto del subjuntivo. Número 3. Todos los estudiantes querían que hiciéramos un viaje de fin de curso. Todos los estudiantes querían que hiciéramos un viaje de fin de curso. Primera cláusula en imperfecto. La segunda cláusula en el imperfecto del subjuntivo. 4. Nosotros preferiríamos que el maestro nos diera los resultados ahora. Nosotros preferiríamos que el maestro nos diera los resultados ahora. La cláusula principal está en el condicional y la segunda cláusula la tenemos en el imperfecto del subjuntivo. 5. Mi mamá había dudado que yo fuera capaz de hablar inglés muy bien. Mi mamá había dudado que yo fuera capaz de hablar inglés muy bien. En la cláusula principal tenemos un pluscuamperfecto y en, el, en la cláusula subordinada tenemos el imperfecto del subjuntivo. Ejemplo número 6. Mi padre habría preferido que no hiciera tanto frío. Mi padre habría preferido que no hiciera tanto frío. Tengo en el, la primera cláusula del indicativo un condicional perfecto y en la segunda cláusula tenemos el imperfecto del subjuntivo. Ejercicio. Completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el imperfecto del modo subjuntivo. 1. La maestra me pidió que contestar todas las preguntas del ejercicio. Muy bien, aquí puedes hacer una pausa. Puedes pausar o parar el video. Tómate tu tiempo para dar tu respuesta y luego puedes continuar viendo eh, el video para que compares tu respuesta con la mía. El ejercicio número uno nos va a quedar. La maestra me pidió que contestara todas las preguntas del ejercicio. 2. Nosotros queríamos que la niña estar con nosotros el fin de semana. Nosotros queríamos que la niña estuviera con nosotros el fin de semana. 3. Yo habría preferido que no llover tan fuerte durante nuestra boda. Yo habría preferido que no lloviera tan fuerte durante nuestra boda. 4. Los novios querían que yo tocar en su fiesta de bodas. Los novios querían que yo tocara en su fiesta de bodas. 5. Ellos habían dudado que Luisa pudiera traducir esos documentos. Ellos habían dudado que Luisa pudiera traducir esos documentos. 6. Mis compañeros de clase no se esperaban que usted les hacer esas preguntas en el examen. Mis compañeros de clase no se esperaban que usted les hiciera esas preguntas en el examen. 7. Mi jefe nos pidió que venir mañana en horas de la tarde. Mi jefe nos pidió que viniéramos mañana en las horas de la tarde. 8. Me dio mucha lástima que los niños estar tan agotados después de la clase de natación. Me dio Mucha lástima que los niños estuvieran tan agotados después de la clase de natación. 9. No era necesario que yo ir a trabajar este fin de semana. No era necesario que yo fuera a trabajar este fin de semana. 10. Mi maestro no creía que yo saber la respuesta correcta. Mi maestro no creía que yo supiera la respuesta correcta. 11. Nosotros les dijimos a nuestros primos que Comer primero antes de ir al parque. Nosotros les dijimos a nuestros primos que comieran primero antes de ir al parque. 12. Amparo me pidió que ir con ella al salón de belleza. Amparo me pidió que fuera con ella al salón de belleza. 13. Mis tíos esperaban que nosotros les ayudar con la mudanza este fin de semana. Mis tíos esperaban que nosotros les ayudáramos con la mudanza este fin de semana. 14. Ella esperaba que tú le decir a tu hermano toda la verdad. Ella esperaba que tú le dijeras a tu hermano toda la verdad. 15. Paul parecía que ser un zombie. Paul parecía que fuera un zombie. 16. El entrenador le pidió a Sonia que correr en la competencia de los 10,000 metros. El entrenador le pidió a Sonia que corriera en la competencia de los 10,000 metros. 17. El supervisor nos recomendó que llegar bien temprano a trabajar. El supervisor nos recomendó que llegáramos bien temprano a trabajar 18 mis padres no querían que nosotros ver televisión hasta altas horas de la noche mis padres no querían que nosotros viéramos televisión hasta altas horas de la noche 19 mis primos querían que nosotros ir con ellos a la playa este fin de semana. Mis primos querían que nosotros fuéramos con ellos a la playa este fin de semana. 20. Nuestro entrenador no creía que nosotros poder ganar el torneo de fútbol. Nuestro entrenador no creía que nosotros pudiéramos ganar el torneo de fútbol. 21. Mis padres deseaban que yo comprar esa casa porque estaba a muy buen precio. Mis padres deseaban que yo comprara esa casa porque estaba a muy buen precio 22 nosotros esperábamos que ellos venir a la fiesta pero no vinieron nosotros esperábamos que ellos vinieran a la fiesta pero no vinieron 23 yo les agradecería mucho a ustedes que no fumar en mi carro o en mi coche. Yo les agradecería mucho a ustedes que no fumaran en mi carro o en mi coche. 24. Mi abuela quería que yo cargar todas las bolsas del mercado y ella no quería hacer nada. Mi abuela quería que yo cargara todas las bolsas del mercado y ella no quería hacer nada. 25. Mi entrenador personal me sugirió que hacer una buena dieta para perder algo de peso. Mi entrenador personal me sugirió que hiciera una buena dieta para perder algo de peso. Bueno amigos, hemos llegado al final de la clase número 16 con este ejercicio con el pretérito imperfecto del subjuntivo clase o video número 2. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte con tus amigos. Regálame un like o un me gusta. Activa la campana de notificaciones.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 Y para el canal de inglés también en estas tres plataformas en YouTube, en Facebook y en Twitter. Hasta la vista amigos.